Hola gente, espero que les estén pasando muy pero muy bien Ya saben, vamos a hacer un pequeño gameplay Rápido, rápido, rápido de Pokémon Unite eh, Vamos a ver primero Los Energy Premium los tengo acumulados desde ya hace un poquito de tiempo No he comprado el pase de batalla básicamente porque... Porque no me gusta para nada. Lo que tiene... Eh, eh, digamos. El traje que dan es el de Absol. Y Absol sinceramente no lo uso prácticamente nunca. Y los trajes, el que me gusta... El que me gusta realmente es... ¿Qué se me dice? Del que me gusta son esos pantalones. De todo lo que tienen, pero básicamente O sea, no voy a comprar el pase de batalla Solo por Por esos pantalones Entonces Bueno, vamos a darle una partida Clasificatoria, ustedes ya saben que El gameplay se sube sí o sí Si Estoy en, en, en rango élite, Clase 3 El gameplay lo subo sí o sí Pierdo gano. Así hice con el gameplay pasado Y así voy a seguir haciendo Entonces, eh, vamos a ver qué tal nos, qué tal nos va ¡No! Me escogieron a Sinders. Estoy en problemas Porque es, es de los pocos que sé usar Bueno, vamos a usar a A este que es jungla. Estoy en problemas hacer, hacer Hacer ahora Lo he utilizado como O sea pocas veces, poquísimas El que normalmente uso es Inderence, Pero Pero No soy tan bueno Ah, oh, tenía que cambiar esto Bueno, ya que Ay, muchachos, creo que ya perdimos. <risa> Por estar distraído no escogía Cinderence <coughs> Vamos a ver qué tal nos va. Ahora, ser, ser ahora se supone que está roto. Hasta lo último que escuché es que estaba rotísimo. Pero sinceramente no, no se sé el. <risa> Okay, eh, soy jungla, ¿verdad? Voy a ir abajo a ayudarle a, a mi hijito. O sea, no sé ni qué estoy haciendo. Y ese, ¿por qué no lo atacaste? Vámonos Wow Necesito subir de nivel rápidamente Porque la verdad No, no me siento Como que ustedes digan ¿Emanuel domina este Pokémon? No ¡Atácalo! ¡No! ¡No! ¡Me morí <ríe> No sé, creo <ríe> Siento... Creo y deseo con todo mi corazón que ganemos, pero, la verdad, no creo. Está muy difícil la cosa, muchachos. Vamos a agarrar estos buffs. Sí, ya sí. Tal vez con estos buffs podamos hacer algo. Eh, ¿cuál? Eh, eh, eh, eh, eh, eh chispa <ríe> ¿Qué hace chispa? Ah, se puso a varias veces. ¡Déjame irme! ¡Déjame irme! ¡Ayuda! ¡Ayuda! <ríe> Madre, qué pura mierda, madre. ¡No! ¡Madre! Me mataron las abejitas. No puede ser. ¡Ay, Dios! Va, el usted, mejor. Yo con eso no voy a hacer mucho. Es que no, no, no, no, no. Me siento maniado totalmente. Bueno, tampoco es que yo, que ustedes que digan qué bueno que es Emanuelito. No, ¿verdad? Tampoco. que okay, ese me gusta. Ese es el que hace como un... como un... rayo alrededor mío, me parece. Exactamente. Ese me gusta, ese me gusta, ese me gusta. ¡Qué malo que soy! ¡Ay, Diosito! ¡Ayúdame! ¡Soy muy malo! ¡Ayúdame! Voy a agarrar el bus. A ver si con esto... ...logramos hacer algo. Porque la verdad... La verdad estoy... Estoy jugando muy, muy, muy, muy, muy mal Allá ya nos hicieron más puntos Realmente, si ganamos es porque me carrearon. Ya tengo la ulti Ya destruyeron a la tortuguita Vamos a ir a ayudar aquí Tómela, papillo Un poquito exagerado ese movimiento ¡Me mataron! Estoy haciendo con mi vida. <ríe> ¡Qué malo! Y, y, y con ser ahora que se supone que está roto. Casi, casi, casi me las meto, pero no. Vamos, amiguitos, ayúdenme. Hasta que al fin anoto algo. Me voy, lo siento. Lo siento, pero me voy. Voy a ayudar aquí arriba. Bueno, voy a que me maten aquí arriba. No, Pikachu, no, ¡Ahí <ríe> va. Sigue así. Super tanto. Ya pareció Zapdos, ¿no? ¿Verdad? No. Vamos, vamos, vamos. Madre, maté Por el amor a Cristo, maté gente <risa> Yo nada más presioné botones ¡No! Ya me morí Gracias, pero no Ay, Diosito Ma, me están carriando fuertemente Porque la verdad no estoy haciendo nada Ahora lo, lo último para sí, esa es la oportunidad. Sigue así. Aquí está el arbolito, yo lo vi. Yo te vi arbolito, yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi. Yo te vi. Maten al arbolito, maten al arbolito. Eso. Eso, muy bien Gracias por ayudarme A ganar esta partida estoy, agarrando, estoy robando las kills Porque realmente no estoy haciendo mucho Muy bien Algo hice al final algo dice A la base, a la base Papillo, a la base, a la base, a la base A la base el culo Maten, maten, maten, maten, maten, maten. Madre, pero el pajarito que está haciendo Va defiendo papi Aquí vi un movimiento, me pareció Cinco, cuatro, tres, dos, <ríe> Gané uno. porque me carriaron Realmente ¡Tiempo! Bueno, sí, ganamos Fijo O sea, si, si no me hubieran carriado Toda la partida, no hubiéramos ganado Absolutamente nada pero... victoria 99 puntos <risa> Me doy vergüenza a mí mismo Bueno gente, espero que les haya gustado Esta pequeñísima, pequeñísima partida eh, Eso fue todo Y nos vemos en un próximo video Chao